Eh, parece que movimiento habéis puesto como poco y esto es algo así como el gato y el ratón eh, objetivo desarrollar nivel psicomotor tonificar la musculatura especificar genéricos no, qué musculatura en general especificar las cosas eh, consecución pillar ratón no ser pillado tal tal eh, una vuelta completa conseguir el mayor número de puntos vale por lo demás parece medio así aceptable Observar el detalle de la bibliografía. No. No. No. Eso es lo que no tienes que poner. ¿Tú has puesto ahí y has pagado el copyright para ponerlo? No. Pues no lo pongas. Cuando paga el copyright, lo pone. A ver, con las letras está un poquito. Pero que no es ni que se disimula ni que nada, que no pongáis nada, que no seáis creativos raros, venga, al grano. vamos a empezar, vamos a empezar, que eso es lo de corta y pega, pongo aquí el ratón y el gato, que no, venga, vamos. Vale, grupo, vamos a jugar ratón y el gato de buena mañana, para esto nos vamos a disponer en un círculo, ¿Vale? y hay dos roles, gato, ratón, ratón, gato, con lo que prefieras, el gato obviamente tiene que pillar al ratón, corriendo por fuera del círculo, pero solo tiene una vuelta al círculo para completarlo. No va a estar corriendo infinito. Si llega al compañero de la derecha, le pasa el testigo o bola y es él el que se encarga de seguir con la acción, ¿vale? ya sea de perseguir o de escapar. Eh, por lo tanto, vamos a, a jugar. Vamos a jugar. Venga, vamos. Dime. No, eso es mío, no lo vaya a pintar, es el que te gustó de lo de las bolas, ten cuidado que se sienta, trate con mi casa, me huerto y para tenerlo que a el color. Se me gusta el color ese, y yo me igual, no me lo voy a pagar. Muchas gracias. Y como te gustó, pues si quieres poner el agua y yo Muchas gracias, cobo. se me dio el buco, si me ha No he pasado. ¿No? ¿No he pasado? pasa? Dime quién falta <risa> Eh, una cosa A más ritmo Que os quedan nada de minutos Más velocidad, venga Ratón que te va a pillar. te te va a pillar. Ya te pillará. Este juego normalmente se jugaba sentado. Sí, pero Siempre normalmente siempre se jugaba sentado, no sé. Haced lo que queráis. Es que cuando estás sentado tienes que levantarte y haces piernas. Que le deis más ritmo, que esto está muy lento. La adaptación de perneros de pie está mal. Más claro el agua. ¿Te lo digo? No, no, ahora te lo digo. Yo. Espérate, espérate. Venga, el siguiente grupo.